a uh, uh, cualquier puta cosa Skip, skip, skip, corre uh. No sé si está Ranrock, pero seguramente sí Vámonos, gente Ahora sí, lo voy a transformar a todos en barriles Por perros si es? Ranrock <risa> estará complacido, <risa> <risa> <risa> <risa> ni tanto <risa> ¿Cómo? ¿Me has quitado vida? ¿Qué cojones, tío? Vaya tela. No me pueden quitar nada de vida. O sea, esto me lo tengo que hacer. No hit. Pero vamos, no hit. Vale, primer donde menos. Ok, me vengo para acá y ayudo al profesor. Me he cubierto perfecto. Lo transformo en un barril, me encanta. Pillamos esto. Tío, ¿cómo me has pegado, basura? Dios. Tío, qué abuso, tío. ¿Hay más que antes o me lo parece a mí? Dios. Mamá. He tenido que hacer eso, ¿eh? Venga, ya. No me ha no me ahí, el guarros. Y el de, la valla, el de la puta ballesta. Qué pesado, macho. Vale, muerto, ¿no? Ok. No tengo magia, coño Vale, he visto He visto cómo me iba a pegar Al instante, gente ¿Cómo? Ello, hey, yo Coño Puto nano, cabrón Muérete, perro Ah O sea, casi me mata Ah Increíble, bro Vale, con cinco pociones Jodido, no, lo siguiente Nacho. Me dice la poción No, endurecer la vida, ¿no? Vale, yo creo que... No sé, tío Es que lo veo como un hechizo precario, tío A la larga, ¿no? O sea, no sé Me raya Es que prefiero el de bombarda, ¿no? O sea, yo qué sé Prefiero el de puto bombarda Aunque no tengo un amarillo ahí, tío Eso es una putada Uno sí, puedo dejar esta aquí Y el de bombarda Traérmelo aquí Es que mete mucho más, gente Vamos a darle aquí Donde nos quedamos antes Vayan pachaderas ¿sabes? Se viene a empachar al máximo eh, Dos troles, compadre Toma el protego, ¿sabes? Eh. Chaval, qué pesado, Qué Pesado, ¿no? Lo siguiente De verdad, yo, yo pensaba que ya digo, mira A lo mejor al final del juego tiene un poquito más de personalidad yo, Pero no, no, para nada, repetitivo al máximo, bro Repetitivo hasta A mal no poder, chacho No, no, o sea, es que no sé Bueno, ¿qué, ¿Qué piensas, tío? Y ahí viene Ahí viene el puro troll objetivizando a mí, eres tonto no puedo morir Bueno, no me pueden morir, no me pueden tocar Es que no es un no hit, tío A los duendes, cabrones Putos cerdos Joder, y me da, tío, el tonto Es un normal, macho Quédate ahí dormido, un poquito, tío Muchacho, no le quita nada de vida, compadre Vale, que me queda Y yo Joder Me queda un duende de mierda, ¿no? Pesado Ah, que me he equivocado Dios, si me voy a comer un golpe Que flipa Creo Sí, tío Ya Ya está, ya no me lo hago Madre Y Elena no cabrón No estás Qué bueno cómo se cubre, tío Por profesor al fin, ¿eh? Le quitará Le estará quitando vida Aunque sea, tío Que es un normal, ¿eh? Es que como para tu objetivizar a los putos troles ¿Sabes? Que no tiene sense, tío Si mato a uno, mira, sea, Tiene su lógica Bastante, pero mamá Vaya Quítame las pociones, que no tengo Tengo una pregunta grande, campeón Ese Avezari, tío Tío, objetivizas ahora lo que tú quieras Tío, ah, y me da. Qué falso, tío, con el rebote del puto bicho De verdad, eh, tiene nervioso, tío Ah, que me da. Joder. Deja de objetivizar, gilipollas. No objetivizas en todo 38 horas de juego, tío. Objetivizas ahora, bobo. Cojones. Tío, me da, tío. Váyatela. Está fatal, macho. El puto final del juego hecho así. Mano, bueno, es que aquí lo que quiere el juego es que vengas tú aquí con todos los hechizos o algo, ¿no? Cojones, tío. Y casi me da, tío, esa mierda, ¿eh? Tengo que pillar las cosas, tío, esto wow. Menos mal wow. Paranoia, tío Wow Esta no es mi rama de habilidades principales Vale, esta sí ¿Qué hace bro? Venga, tírame esta Pesada, muy monótono, tío La misión de antes de esto Es la polla, la del bichito, ya. ¿sí? Pero esta pues, es Un poco pesada, ¿no, bro? Creo, ¿no? ¡Ah, que hay otro nano! ¡Hijo de puta! ¡No me jodas, tío! ¡Más enanos, bro! ¡Más putos enanos, cabrón! ¡Venga ya! Como si no tuviera suficiente, huevo Momento, gente A ver si me quito esto Porque, vamos, Esto no se puede denominar no, Fase final ni de coña O sea, bueno Misión final Vaya puta basura, cabrón Le quita todo el misticismo Que tiene el juego O sea, rollo de una Tengo que pegarle al puto gigante, tío Al troll Va, me ha dado los tiros ¿no? Mira, va, el tier. ¿Puedo hacerle la X, porfa? No puedo uh, Vale, la X La X Gracias Wow Mamma mía Vale wow Putos enanos cabrones dónde de mierda Que por culo que dan, tío Dame eso Me hace falta, bro. No descansar hasta que muera, pero tú sabes quién yo soy perro. Toma. Ugh. Cabuso, tío. Cabuso. Bueno, mi gente, ¿cómo estamos, Fontero? ¿Tú qué pasó? Bueno, eh, no se me ha olvidado, ¿eh? buena ¿cómo te fueron el arranque? Guay. Tío, el puto ahí. Son muerto La verdad es que no me importa mucho el Valorant. Literal, solo llegar a oro. O <risas> sea, literalmente. Dice si lo, capitán patata. Vale, por aquí es el camino Sí, y tenemos que meterle un bombarda, ¿no? Guay Y terminando, jugale la verdad A ver si ya lo terminamos ya Literal, se está haciendo muy pesado, tío Y monótono Muy monótono, tío No hay cambio, tío, ni deriva O sea, no hay ningún tipo de variación en las fases finales El pony pisado desde antes Está guapo Pero esto, una puta mierda, la verdad Vale ¿Sabéis para qué son todas esas dinamitas, no? Ahí está tu puta madre y tu madre Y tu padre follándose Madre Wow Ahora ah, no lo voy a utilizar, eh. no lo voy a pegar ninguno, tío Con la X fuera, coño, me lo voy a guardar todo Literal, macho Lo voy a guardar todo, gente no vea la que digo en el profesor Fring aquí, compadre. Vaya. Se nota que quiero que vaya ya O sea, allá directamente al juego, ¿no? Creo que no se nota, ¿no? Creo. ¡Wow! Qué pesado, tío. ¡Wow! ¡Let's go! Queda uno. ¿Es diferente al resto o qué? ¿Hay más? En serio, ellos. Ya está bien, tío. Joder. Más bichos. Macho, más putos duendes. Tío, se le va la pinza al final de los juegos o sea, de desarrollo, ellos. ¿Qué sentido tiene esto, compadre? Oye, pega a ese perro. Oh. Menos mal que me he salido de, de ahí, eh. O sea, este va a morir así, lo siento yo. Paso. Pesado, ello. Sé que le tengo que pegar al amarillo Pero ahora mismo Voy al focus, tío Al toque Venga, ya me has dado donde de mierda Estos putos chetitos son basura Vale, voy Perdón eh, ¿Y por qué tanto eh, para llegar a oro? Eh... Fran, por eso digo que no es un buen juego Porque el niño se va a querer la polla O sea, jugando y es un parguela Lo que hace es ocupar mucho tiempo de su vida Siendo un mierda, ¿sabes? Eso es horrible. Yo no digo yo o sea, aquí el más pro del mundo, eh. <ríe> Ni mucho menos. Pero bueno, ya sabéis. Valorant. Concepto de Valorant, ¿sabes? Por fin, final del juego, gente. ¿Qué será, yo ¿Tendré un dragón? ¿Qué tienes ahí, compadre? Quiero ya terminar el juego. Para darle a la Tomijke. Joder, más duendes Qué raro, ¿no? Joder, más trolls. Qué raro, ¿no? Hombre, por fin, gracias. Los guardianes, tío. Percival. Ah, no, coño, son los profesores, que coño digo. <risa> ese, ese. ¡Eh! Ahí está el pibe, ¿eh? Vamos a darle. Por fin. Los han evitado los encantamientos defensivos del castillo. Por fin vienen los refuerzos, gente. Gandal, Jimbly, Legola. ¡Pam! Increíble. Y disfruta campeón de Zaria y luego en el Fortnite, y yo. A ver si termino ya Howard Hogwarts Legacy hoy Me voy a balones ya, que me va a dar poco tiempo por lo mismo, literal Porque genera, si no generase Mira, increíble Mande, la profesora Willy Hola, Lancia! Toma ya, no wea, ¿no? ¡Wow! Let's go No hace campeón low, por eso me voy a tardar. Perdón por el ruido pa, O sea, es increíble No es posible ¡No, campeón! No por eso. No tenéis vida, social. A ver, eso Ese es el odio, ¿no? Literalmente, campeón. El lobo. No es no es odio, es rabia. ¿Sabes? ¿Cómo puedes desaprovechar la infancia jugando así a eso? En plan, rollo, ¿qué sé? si me dice estoy jugando al LoL, me cayó a la boca. Pero está jugando al balón al LoL, rollo, a todo a todo el día entero. Bueno, algo malo hay, ¿sabes? Balón y pajotes, ¿sabes? Esos son los niños de hoy en día de Que juegan al Valorant Puedo acabar ya el juego Gracias Contaca Rowling Mole tu coño ¿Qué me has dado? Gracias campeón Luego de nuevo Ahora pongo otra vez Por supuesto Aunque lo leío. Ey Gracias campeón de y No sé que no se escucha nada Con el puto sonido Final de los bichos De los duendes Le di a los Increíble Gracias campeón de y Por eso me voy a los leyes hey. Ojalá campeón aparezca Goku O sea, que es muy pesado Al final del juego es muy pesado, campeones O sea, la misión de antes ya lo habéis visto Que es la polla Esta es pura mierda, literal Una basura que te cagan, macho Me van a matar, no te lo crees ni tú Puedes parar ya, bro Te muteo papá sin problema Disfruta, campeón, a empezar con el Y luego jugando al Fortnite Tío, para Para, perro El profesor Fring Dale la Z Mondongo chuparla a ellos pero ya sabéis man, que siento también mi perspectiva de la gente que juega al Valorant pero es que es horrible gente es da asco otro es asquísimo es peor no, párelo me lo dice a mí churra eh, para mí eh, en un arranque me tocaron eh, dos moros que Dios mío eh, algún niño del Fortnite mejor que esos dos moros supongo no falta por eso bueno es la herbología eh, pff, supongo que esa mujer no tiene potencial sabe herbología pero no sabe tirar eh, flipendos literalmente el ferial se me tiene que dar la posibilidad de buguear la animación y yo hermano que te carga el profesor fin y disfruta campeón de nuevo a Estari, wow, shit. y el lobos en bronce también normal o sea yo qué sé o se encuentran bronce gente que no saben hacer nada bueno y niños copicados o a intentando llegar ahora también que estarán ahora, ahora los, wow, seguramente estén ahí enchufadísimos tíos flores de literal maldito valorant tío también por culpa de eso La comunidad de Valorant Ha hecho que lo, que lo odie más, tío O sea, os lo juro Ridículo, tío Da no coraje verdad. Madre mía eh, ¿Puedo pillar esa mierda? No, gracias pesados duendes, tío Son muy pesados Gente, uf, Protego Vale, yo me cargo al troll Y los profesores se cargan al, al bichín, ¿no? Oh, eso es mío Eso es mío Eso es mío Eso es mío ¡Mai, mi, my mi, mi, Mr. Mike! Nah, yo me estoy cargando a todo el mundo, gente ¿What? Vale, pues estoy jodido, eh Estoy jodidísimo Me ha matado Qué pesado, tío, de verdad pesadilla tío wow ¿Me dejas, por favor? Gracias X Muerto Ah, no, no Listo Vale, vamos a cambiar de hechizo Y quitamos del medio al enano ese, tío pesado, bro Venga, ahora era un barril Toma Toma, para que pille Los profesores pueden matar al único que queda o qué? Venga, para casa. Yo tengo unas razones para tirar a los enanos El Warhammer 40k Otro más, tío, tío Esto es el final del juego El Warhammer 40k Toma Ese profesor es como Snake, tío <risa> Son troll, gente No son muy inteligentes Se va a cargar toda la mina, cabrón Al final ¡Oh! Willy Man, de... Gracias a ellos, que ellos, la, la profesora está mediaba, cojones, porque ¿sabes? siempre he tenido un secretismo con el profesor Fin Grande, Grande profesora willy la, ta, ta, ta, ta, la, la abuela de, de Ron Weasley, Vamos a meterle. Oh, shit, amazing. 32 horas, ¿eh? Lo habéis comido de este juego, tío. Increíble, gracias por estar ahí. No por venir en los momentos puntuales, ya estaría, como siempre, ¿no? Pues, últimamente en el 2023 ya sabéis que es así. ¡Ay! El clan de los magos. Final del juego, por fin. Dios mío. No veas si tiene pelo, Lord, bruguillo. Estará aquí ya el puto duende, cabrón. Están aquí, está, está aquí, gente. Está aquí. Donde está el vestigio de, de magia eh, arcana, ¿no? Que eh, tenía la putisidora de Werker de los cojones. Que era una perra. Y que con ese hechizo que quitaba los, eh, las malas vibras, ¿no? Los sentimientos tristes de los humanos, pues se cargaba la peña, ¿no? De una manera u otra. No me jodas, tío. Me vas a hacer una recopilación de todos los bosses del juego. Dos. ¡Me vaya! Venga ya Dos No, uno, dos al mismo tiempo Venga, hombre Ah, coño La ampolla, es verdad, la nueva varita De los guardianes Se la mete por el culo, ¿no? A ver qué hace A labra cadabra ah, Soy un guardián, vale, entiendo Entiendo, vale, vale, son los guardianes rollo, Son los eh, caballeros guardianes, tío Qué guay, mole Bastante guapo, no me lo esperaba ¿Me ayudarán a pelear? As you wish. ¡Pow! Ah, van a abrir la puerta, ¿no? Entiendo. Mira todo el vestigio de magia antigua que hay ahí, gente. Arcana, guapísimo. Además, esas armaduras son, creo, hechas por las piba. Vamos a la cámara, tío, donde se halla el último suministro de magia. El profesor Fin, tío, se está comportando. Ahí lo tenemos. No podemos caer en la tentación de pillarlo y tampoco destruirlo, como ha dicho, ¿no? Lo no conseguimos alivio haber llegado antes que Ramrock. Mentira, Ranrock está ahí, fijo no Está claro que esté aquí. Está clarísimo, man Está súper claro que está ahí Clarísimo, no, lo siguiente Son muelas, eh Y pensar todo el dolor que lo creo Espero que no haya más misiones Qué es por lo que Miriam, George pesa Que pesa Miriam, tío es horrible, eh Miriam creía que esta magia olvidada Podía usarse para el bien pero no. Pero no conocía los riesgos. Se es que lo convierten en, en huecos, que tío. Le han mostrado los guardianes lo que Isidora le mostró. Mamma Ahora, mía Debe usted guardar el poder que esto alberga. ¿Alberga? ¿Qué pretende hacer con ello? ¿Me podemos contestar? Pretendo abrirlo, pretendo dejarlo aquí confinado. Abrirlo, ¿no? Está atrás de la roca eh, para poder la tele. A ver, puede el ser, ¿no? Pero no creo, ¿no? O oh, sí, es el que como haya otra misión, mismo. madre mía. He estado pensando. Este más tradicional, ¿no? Sí He estado todo el año intentando mantener en secreto nuestro diario Incluso de la profesora Weasley ahora Más fea, ¿eh? si no hubiera debido confiar antes en ella y en los demás A ver Papá eh, ayer jugué unas partidas con el Lobo y eh, Valga Chui me dice No este tienes voz de dragón <ríe> Y eso, qué grande <risa> eh, La mantendré secreto por ahora Debo mantenerlo en secreto eh, para siempre, para siempre Los guardianes tenían razón para siempre. Demasiado peligroso. Por fin, tío, pero más... Esto es una estafa, es tío. Juan tu hidraco. ¿Dónde está la pelea contra el dónde, cabrón? Entiendo. Como hay otra misión me voy me ya, ¿eh? Que mi si mi no, no, no, no nos da tiempo a nada. Para Literal, mancho. Ah, está aquí, el hijo puta, ¿no? Ya decía yo, cabrón. Ah. Qué tonto, yo. Te has cargado a tu hermano, churras. Si ¿sí eres un duende so, rastrero apestoso, tío. Eres como Isidora. Te quejabas tú de los putos este magos, ¿no? A mí que me importa es caro, tío La lopecia, o ¿sabes? Pareces un prepucio, tío O sea, literal, Run Rock esa, esa sí es mi varita ya de guardián, ¿no? ¡Hombre, por fin! ¿A qué me recuerda esa varita? ¡Ah, ¡Hija puta, claro! ¡Qué gilipollas! Entonces, él, él fue el quien se cargó a la, a, la, a la mujer del profesor Fink Pues sí, tenían razón, ¿eh? En serio. Qué desgraciado él Parece que era Ella tampoco sabía cuándo Vete ya. Duende prepucio. ¡Lo va a partir! Vale, se la ha quedado él. Se ha mamado, ¿no? Viste tú, viste tú la armadura nana que tiene. Era para eso. Que son normales son los duendes ellos. No levantaban un pamo de suelo, pero ahora, ahora mismo es el bicho más cheto de todo el juego entero. Smoke. Bahamu. enigmare Nigmare. Eh. Hill, eh Soul Calibur. Eh. ¿Y eso? lo transformaron en un dragón, mano. Un duende de mierda, Calvo. Se transforma en un dragón de magma. Uh, ¡Profesor Finn! Pelea insufrible Claro que sí, bro Es verdad eh, ¿Un levioso o un...? Nah, lo metemos un arresto Arresto a la muerte Vamos a ver, gente Sí, en directo esto no ha salido por nada Por un filito, pero bueno Off string, aquí lo tenemos, gente Pongo esta primero y está, Vámonos Vamos a ver ahora Sí, sí Ya veremos, Mani When you want Vale, el primero Aquí arriba, gente Hermano Me estafas, bro Me estafas X, a ver cuánto lo quitamos ahora Con la poción. Mil tío. Se nota Otro Vamos Del tirón, gente ah, Abusivo Mano... Mierda. Ese si sí le puedo dar a la Z. No, no. Oh, hostia, sí había Z. Bueno, si sí, está ahí. De todos modos, está worth it. La acabo de quitar. La acabo de quitar todo eso de vida, eh. El primer try, eh. Vale, le pongo una boti. Ok. Coño. ¿La segunda bola puedo? Me quito un mogollón, tío, la poción esa, ¿eh? Coño, me lo comí, tío soy poco o qué? Tío, parece que siempre le puedo devolver La puta bola, pero no Más te le dirigías, ¿eh? ¡Flipa! Ay, esa sí podía, gente Me cae con panete Bueno, está, está, esta está, working, tío Maldito, maldito bajamund, tío Vale, a ver qué hay por ahí Para partirle la magia ¿Puedo tirarle? No, ¿no? Vale, morado, ¿por allí o okay. qué? Y por aquí, vale, nada, igualmente. Segunda fase... ¡Oh, coño, no partido! Segunda fase en breve, gente. Se tiene, lo tengo. Ay, Gare. escuchado como ha caído el maná, ¿eh? Bueno. Para tirar la última, digo. Con pues bombarda ya, ¿no? Vale, segunda fase. Y sí. Son ah. Eso es mío. No me pongo la potilla, gente ¿Cómo? O Esa bola también me dio antes, ¿eh? A ver qué sale Segunda fase Morado. Me da, ¿no? Vale, ya está Ey, la poción Diablo, le he quitado 5k, tío Con la poción, Es ¿eh? fuera de coña Está rota esa mierda Está rotísimo Bueno, tío, rotísimo, bravo Normalmente tiene cojones que en directo esto Haya salido de aquella manera, pero bueno Dios, me dio, eh Debe pillar eso Está rompiendo la textura, tío, en el final del juego De verdad De verdad, tío, te vas a partir la textura aquí Ah, pues lo hemos ¿eh? Mamá Todo roto Ah, que no lo ha dado no lo ha, no lo ha dado, tío Te jodió este Hombre, por fin Dios, está rotísima la textura, bro Vaya Se ha roto la textura al máximo, eh Textura rota, o sea Dios mío Vamos a ver si se recompone aquí la textura Aunque sea, sería la polla Vamos a ver si se forma ya la bola Vale, allí. vale el tirón Mierda, tengo que ir hacia atrás Pero no me ha dado tiempo, ¿no? No, mierda No lo no rompe, tío Hombre, por fin Mierda, putado, tío que tengo que estar muy pendiente del ataque suyo Vale, ahora eh, Tengo que ponerme una poti Ponte la poti, perro Mierda, no le digo, tío Puedo hacerle la X o que sea, no, no Vale, para atrás, gente Baja, monte, mierda pues morirás ¿Puedes darle? No le das a la Z nunca, perro ahora, ¡Para! ¡Para atrás, maldito bajamun, amarillo, Ok vamos a darle morado, vale y la última, vale nada la última nada porque se ha hecho ah, allí tío ni la vi bro. no, no llega, no ah, ha llegado menos mal macho, vale, función gente. Poción de hostia, puto. de qué me sirve si no le estoy pegando con el puto bombarda. Mierda. Mi culpa ahí. red Mierda, pero dale a la Z, guarro. Vale, se, va. se va para atrás, gente. Se me fue. Vamos a poner una de estas, ok. Y vamos a ponernos ahora la eh, poción máxima. Para vale, atrás. Dios, está rotísima la textura, gente. Está roto, tío Vale Vale, menos mal que le di Esto se ha enamorado, ¿no? Sí. Estaba viendo venir ¿Y rojo? Joder, puta Allí Vamos, no, o ya, igual Lo tenemos ¿sí? Ponemos la poti, ¿eh? Voy con todo, gente Mierda Mira que se me acaba el efecto Se me acaba el efecto, gente mi vale Alduin, tranquilo Que no estamos en el Skyrim Vale No tengo, tengo CC putada tío Vale, descendo sin andrado. ¿Puedo pegarte? No, no eh. Por lo menos solo partimos gente Perfecto Eh X ¿Cuánto le quitas? Mil, diez mil y pico Vale, bueno, no pasa nada Tenemos casi, ¿eh? Puta, el ruin, tío Puta que se haya cascado tanto, tío O sea, está súper cascado, macho, la imagen Y yo Abusito, ¿eh? Va, va atrás, gente que se rompa la textura en el final del juego me parece súper triste, tío. Está fuera de coña. Estoy flipando, ¿Es macho. ¿Qué? Coño. No lo vi, tío. Más ataques, cabrón. Están las últimas, el hijo puta, eh. Esto me pillará eso, eh. cómo se ha roto la textura tío sin sí, brutal macho dios en serio ay tío te necesito pillar esa orbe vamos casi el eh. se sabe que necesito pillar esa papayita azul Vale, ataque de bomba, ¿no? Tío, o sé. Sea, ¿Por qué está rota la textura, tío? Mucho coraje este rota. Muchísimo, tío. Ah, vale, o esa se queda la bugueta ahora. Está muy bien. ¿Cómo que recoger? Y eso, había una poción ahí. LOL, qué estafa. Nada, sigue rota la textura, tío. Gracias, Warner Bros, eh final el juego y te cargas la textura Así que es la polla, cabrón Me lo comí voluntariamente esa mierda, eh Va, está muerto, gente ¿Cómo? O sea, pegaba de espalda Que de, de, de frente ¿sabes? Y yo A lo poquito que me queda Vaya No veas ¿Puedo tirarle algo? Sí, tío Uf. Vamos ¡Dios! Puta desolación del Smoke Se ha roto el juego Vamos a ver, tío Vaya bugueo cada uno Vaya bugueazo que digo, gente No tiene ni vida ¿eh? Vale, nada, no, o sea, estoy flipando Vaya Había una poción por aquí tirada, ¿no? Alejada la mano de Dios Vamos a darle ya, gente Es hora de terminarlo 34 horas en directo con vosotros Literal para esto, tío La madre que le parió ¿Cómo me dio eso, tío? Vaya Mierda, me puse las dos, tío Guau. Putadón, putadón, eh Necesito esa mierda No, no obstante voy a esperar, ¿vale? You're waiting. Para pegarle las dos juntas, gente. Y no quedarnos del tirón, macho. Me tuvo que dar, ¿sabes? ¿eh? Por pillar por papaya. ¿eh? la polla. Mierda, le podría haber devuelto esa... ¿eh? Se lo podía haber de vuelta, eh Veo las dos allí, eh Las veo allí, gente después de una Si me da un golpe, podí, Cagué Casi, ¿eh? Vale hay un, hay un puñadito De pers, ¿no? Ni de coña, no han salido ¿En serio? ¿Qué cojones? Mira, dale, dale, dale Ahora sí, ¿no? Por el profesor Fink, ¿eh? Se ha quedado por ahí a hueveando. ha sonado, eh, vale, lo tengo tengo los dos combos, ¿eh, gente, para piniquear oh, no, me falta uno, que putada estaba claro, gente me queda uno solo, oh, y ya me dio la bola casi, Uah. puedo puedo, puedo, puedo bien, hostia, le he dado sin querer bueno, no pasa nada, está bien hostia, un punto de vida donde estaba la poción, esa pocha tío, aquí no había una poción, aquí qué que otra, cabrón <risas> vale Dale con eso, coño. Dale. Tenemos el AX, gente. ¡Silla! Seguro que no muera aquí. Fijo, eh. Voy a seguir hasta el inframundo, Smoke. Para ser enano. ¿Qué? Sigue vivo. LOL. ¿Cuántas fases tiene? Bro, de loco, eh. LOL. Como para darle, cabrón. Dios. ¿Qué? What? puede ser voy a tener que voy a dejar que pide esa eh, la de ahí arriba digo que no me da tiempo me ha matado no no, no me ha dado encima es que es flipante cabrón ¿O se sea, ha o no no le he dado, no de coño se me deja darle nada se me va no se me inspira ok Hombre, por fin. Ay, me ha matado. ¿Qué sentido tiene eso? I don't know. ¿De dónde nos habrá dejado, tío? ¿Dónde nos dejará, eh? O sea, increíble. Tiene cojones, macho. Qué puto bugueo O sea, desde aquí... Bueno, qué abuso, tío. O sea, vale, desde aquí, ¿sabes? Flipa. Venga, ya. Hombre, una de di, macho. Vamos. Otra vez, ¿en serio? Oh, no, bugueo no, me no, dado de la vida, vida, Ese golpe es, vamos, la puta muerte, chaval. Vale. Mira, ahora no le di a la Z. No me jodas, que me vas a hacer ese ataque. Sí, tío, qué cabrón. No estaba la poción. Aquí, aquí. Ah, por lo menos es uno, ¿sabes? Hombre, le dio Viene la música final ah. La peseo final pulse y los anillos ahora bueno, vamos a pillar esos dos Dale, coño todo lo redirecciono, da igual ¡Bum! Joder puta tío, no me voy a dejar darle la peta. Vale, una poti me ha quitado, eh Ahí, o sea, joder Vaya Me ha pasado, vamos no. Hombre, por fin No me da desde aquí, así que abusar un poco Pero bombarda la ha en toda la cara, ¿sí? o sea, pero de gratis Vamos a darle uh. Maldito Smoke, tío Me vas a hacer el ataque Ahí va. sabía Alita time Mierda, mierda, mierda Me quema, me quema, me quema Me, me quema el popo, gente este <risas> Onipotentes, ¿eh? Ah, hostia, que me ha acercado a él uh. Oh, man, el, el, el, en toda la puta cara la, el, la pillo Me has tirado, cabrón Ah, puedo tirarte esto, ¿no? Igualmente worth it. Vamos a pillar las papayas Hostia ¿Puedo? Cabrón, se ha quedado bugueado Vamos a ver la, la última fase Es muy rara Está loco, tío Me empieza a disparar por todos lados Voy a pillarle la cola Vale Vale, ok Vale, ok Ok, me falta bueno, ¿no? Oh, let's go Nice This is the game my, my, my bro My dragon, bro Logro de bloqueado A rescate de Hogwarts Amazing ¿Qué pasa dónde de mierda? Con tu varita, ¿no? ¿Eh? Serás mamá yema Mamá huevazo Se va a destruir todo, ¿no? Dos segundos, tío. No va a tener que salvar Profesor Fink, eh. O sea, lo veo venir. Lo veo venir, eh. Con su hechizo de eh, bueno, te teletransporte. Amazing. Ah, no, tío, mira. Lo va a salvarito al puto duende. La, la voz, eh. Fuck. Vaya chorro, eh. <risa> Ahí está fin, maquinita. Fin de capos. Vino a tiempo, pero vino. Star Wars, eh, completamente. <risa> Saca la varita de del Run -Root, tío Hijo de puta, ¿eh? ¿Es Máquina, ¿eh? El, el puto profesor Fick, tío Diablo, Super Saiyan God Una Genki-sama, ¿no? Amazing por fin lo contuvo ¿Ves? Pobrecito, tío Profesor Fink, tío Profesor A Miriam Está vivo, menos mal Pobrecillo, ¿sabes? ¿eh? A Miriam Le habría encantado a usted, joven <risa> El mundo mágico No podría estar En manos más capaces Espero que sobreviva, tío No Timur también, tío Oh, shit Sad Con todo lo que ha luchado, tío Con nosotros, eh Puto profesor Fink, tío Sadness So, so fucking close, tío, no me jodas O sea, es como el MVP, ¿sabes? Del Howard Legacy, manín Joder, qué putada, mancho Qué putadón, eh o sea La puta de oro, ¿eh? Hostia puta, tío, ¿qué ocurrirá? Espero que sobreviva, ¿eh? Que esté cansado simplemente, pero espero que sobreviva Estará vivo el profesor Fink I think so, ¿eh? Yo confío plenamente en que esté vivo Escucho su madre. O sea, a ver, ¿no? A ver qué cojones pasa. Una. Ah, ah, no, ¿En serio? El Vaya, yo, ahora va a fallar. Ah, vale. Máquina. A decir que era un profesor querido ha muerto al final, ustedes. tío. Qué sabe. Desde luego, un compañero para todos nosotros. Qué sadness, Amado aventurero tío. y buscador de conocimiento, se labró una reputación. <ríe> Qué sad, tío. Lanzándose a lo desconocido, olvidando con temeridad la discreción y la seguridad, <ríe> dándonos quizá una lección algo desafortunada. Ella, la profesora que tanto os gusta, su ¿eh? la la aventura aventura ¿eh? solo era comparable a su dedicación a Hogwarts y, por supuesto, a su esposa, Mary uh, Miriam. ¿A quién perdimos? Demasiado. Pronto. También. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. <risas> ah, era tremendamente astuto. Poseía una mente... Magníficamente curiosa y Maquinita El profesor Finn Gente ¿eh? Era el más leal De los amigos Rip Pero quizás sea Su destacable valentía El motivo Por el que siempre Estaremos en deuda Con él Profesor Finn ¿Qué? De no ser Por Maquinum. el profesor Finn Bueno Puedo decir sin dudar que de no ser por él, muchos no estaríamos hoy aquí ni tampoco Hogwarts. Luchó. El man luchó, ¿eh? lo conocía muy bien, estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Hogwarts. ¿Sabe? Afrontando lo que nos espera con sabiduría. For, for the king, uh, professor, uh, Fick. This is the best teacher. Let's go Por el profesor, Fick Por el profesor, Fick Let's go, gente Save Save 36 horas de juego para vosotros, chavales y chavala Aún así, ¿no? A pesar de que los creadores de contenido grandes Obviamente, por jugar los 70 horas antes Y por tener tanta dimensión de gente Le hayan estileado todos los, eh, bueno, todos los viewers, ¿no? De por medio a los creadores de contenido pequeño mereció no me la puedo pena. No creer que hayamos perdido a Fig. No lo conocía como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablase de él. Lo honró. Fig será muy bien recordado. Por supuesto. Sebastian, hay algo que debes saber. A ¿Eso el va a decir, no, sobre Victor Robut? Hey, ¿El computa. rumor de que se enfrentó a ti delante de Oliver? Se dice que tuvisteis una buena pelea. Los rumores son ciertos y así fue, pero no es eso. Justo antes de que Rookwood atacara Musitó algo familiar Lo mismo que oyó a antes de que la maldijeran A un niño se le ve Pero no se le oye Es verdad, dijo ¡Espera! esa mierda ¿eh? ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? A Anne no la maldijo uno de los seguidores de Ranrock Fue Rookwood Hijo puta, ¿eh? Siempre ha sido él No, no puede ser Fueron los seguidores de Ranrock Fueron ellos La noche que nah, La noche donde estaba por lo que estaba gente. Duendes. Cuando Rookwood y Ranrock se aliaron la hacienda de Isidora pasó a interesarle a ambos. Por eso Rockwood estaba ahí la noche que maldijeron a Anne. Trabajaba con Ranrock. Cuando vio a tu hermana. Maldito Víctor Ranrock. Eh. Menos que mal que Rip, pies, eh, también. Sí que la maldijo. Y nunca ha sido la misma. Qué crueldad. Rockwood se merecía lo que le pasó. Gracias <risa> por contármelo. No fue un duende. Supongo que. Maldita sea, vuestros. ¿eh? Sebastián, eres un Rukwood racista este tipo de duendes, tío. <risa> Joder, puta. Eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple Tengo mucho en lo que pensar Hablamos pronto Of course My friend Let's go gente Se hizo the, the, eh? This is m Or the Harry Peters. Uh, our Legacies Amazing Hey Qué bonito, cabrón. Full cinemáticas, ¿no? La única cinemática que tiene, ¿no? O sea, casi. <ríe> bueno, la última que era un poco de de los anillos en Moriac, pero bueno. Jugar tranquilito, ¿eh? Simpatiquito. Por fin nos dará un baúl, tío, al final del juego. Nos da un baúl o algo. O sea, por hacer un juego, digo. O sea, si no. Estamos jodidos. Enhorabuena, has completado la historia de Horwa Legacy. Ya ha llegado al final del curso escolar. Eh, con los eh, Timo a la vuelta de la esquina es un buen momento para repasar y avanzar en, en la guía de campo. Explora el mundo mágico, completa las misiones secundarias y de, eh, y de relaciones que quedan y progresa todo lo posible en la guía de campo, gente. Finalizamos, eh. Misión completada en la sombra de la Revelación. ¡Carayo! it